Raquel, que vienen a, a conocer la feria, a ver la feria, ¿y qué les parece? Pues la verdad que me está pareciendo algo interesante, porque es una manera de concienciarnos de, de las muchas dificultades que, que nosotros con el día a día, pues no nos damos cuenta de, de montones de, de barreras y de cosas que hay... ...en la vida cotidiana. Claro, sirve un poco para darse cuenta de, de qué es lo que de lo que ocurre... ...y hace mucho que llegaron. Un rato ya, hará dos horitas. O sea que les ha dado tiempo un poco a conocer. ¿Han ido a ver las actividades de por fuera? Sí. sí. ¿Y qué han visto? Eh, hicimos el circuito de la silla de ruedas... ...y la verdad que bastante bien. ¿Bien la experiencia? Sí, sí, bastante difícil y te das cuenta de muchas cosas...